Muy buenos días y bienvenidos, felicitaciones por llegar tan lejos, pudieron hacer un programa que juega piedra, papel o tijeras. En este último video del módulo vamos a revisar todo nuestro código y vamos a reescribir algunas partes para que el código se sienta más legible y comprensible. En particular vamos a revisar la decisión del computador y las reglas del combate. Si lo recuerdan, nosotros determinamos la decisión del computador generando un número aleatorio y evaluando en qué región se encontraba. Si entre 0 y 0.33, entre 0.33 y 0.66, o entre 0.66 y 1. Lo primero que quiero que noten es que nuestro número aleatorio siempre va a estar entre 0 y 1. Así que no es necesario preguntarnos si nuestro número es más pequeño que 0, o más grande que 1. Por ende, Podemos eliminar esas preguntas del primer y el tercer condicional. Más importante aún, quiero que simplifiquemos el código cambiando nuestros ifs por ifs-elifs. Fíjense que con este cambio, si yo supero el primer if, debe ser porque soy más grande que 0.33. Es decir, que no hace falta preguntármelo en el elif. Algo parecido pasa después del ELIF. Si yo supero el ELIF, debe ser porque el número es más grande que 0.66. Si no, lo hubiera atrapado el IF o el ELIF. Como ya no queda ninguna otra región en la que el número pueda estar, entonces puedo usar un ELSE para que atrape todo lo que no haya sido atrapado por el primer IF y el ELIF. Entonces, simplemente por darnos cuenta de estas relaciones lógicas entre las tres posibles regiones, podemos hacer un código más compacto y eficiente. El otro aspecto del código que me gustaría que revisáramos es la forma en la que nos preguntamos por las reglas de combate. Si se dan cuenta, tenemos nueve condicionales que se preguntan por los nueve escenarios posibles, cuando uno juega piedra, papel o tijeras. Sin embargo, solo hay tres resultados posibles, es decir, que tres escenarios llevan a que el humano gane, tres escenarios llevan a que el computador gane, y tres escenarios llevan a un empate. Eso ya nos debe hacer intuir que hay maneras más cortas de escribir el mismo código que escribimos en el video anterior. Por ejemplo, ¿qué tienen en común los escenarios que llevan a un empate? Los empates ocurren cuando ambas decisiones son piedra, ambas son papel o ambas son tijeras. Otra manera de decir lo mismo es que la decisión del humano sea igualita a la decisión del computador. Entonces podemos reemplazar los tres condicionales que llevan a un empate por uno solo que se pregunte si la decisión humana es igual a la decisión del computador. El segundo resultado posible es que el computador gane. Una manera de encapsular todos los escenarios que llevan eh, a la victoria del computador es usando la palabra clave OR. Entonces, en el ELIF, podemos preguntarnos si el humano sacó piedra y el computador papel, o si el, computador, perdón, si, el, si el humano sacó papel y el computador sacó tijeras, o si el humano escogió tijeras y el computador escogió piedra. Cualquiera de esos tres casos va a llevar a que el computador gane. Por último, tenemos el caso en el que el humano gana. Para este caso, podemos hacer lo mismo que hicimos para la victoria del computador. Eh, es decir, escribiendo explícitamente todos los posibles casos que lleven a la victoria del humano. Sin embargo, acá de nuevo podemos notar una relación lógica entre los posibles resultados. Si yo superé el IF y el ELIF, debe ser porque no empaté ni el computador ganó. Es decir, que no hace falta preguntarme por las decisiones, porque el único otro posible escenario es que el humano haya ganado. Es decir, yo estoy 100% seguro de que gané si no empaté ni el computador ganó. Vale, entonces con esto me gustaría terminar el, el módulo de condicionales IF, ELIF, ELSE. Espero que les haya gustado y que les saquen provecho al programa que hicieron a lo largo de estos videos. Mucha suerte y hasta pronto.